Chiquite de estilo, compramos de aquí los movimientos tranquilos Lookin' for my niggas, como te lo digo Chiquite de estilo, compramos de aquí los movimientos Es un bolsón, esa puta es Nifa con Blanco, blanco, no hay color En la plaza, oh my god, tira tonos del like calcón Esa bitch quiere hit, cuánto tiene, no lo sé No le alcanza, pues ya fue En sus tetas dormite Esto es trap, es bullshit Y te seba, yo lo sé Un maestro en free test, un maestro en inglés Holy shit, esa panty roja la que dante, yes. en realidad lo es para los que nacieron para esto como yo, girl Perdona si te encandilo con mi pillo, boy Llego, fumo, enamoro y después me voy Te tratan de toy ya me mi sex toy Parece que se quedó sin atención y inventó. Baby estilo, compramos tranquilos, movimientos tranquilos no siento pa